Buenas noches, bienvenidos a todos a las lecturas a medianoche con Joana Rubalcaba. Bienvenidos todos a este espacio terrorífico. Una disculpa, el jueves anterior no hubo manera de hacer las lecturas, pero aquí seguimos. Aquí estamos ya otra vez con, esta, con este cierre de temporada. Hoy es el séptimo pecado capital, pero no se preocupen, como siempre tendremos una historia extra, exclusiva para las lecturas a medianoche en este mismo espacio la siguiente semana. Así que cerramos el año perfectamente con nuestra sexta temporada. Y también recuerden que va a haber otro cuento especial únicamente en el libro impreso. Entonces ya, les tengo sorpresas a todo mundo. A los que me escuchan en vivo, a los que me escuchan después, a mis patrons a los que compran el libro. Hay sorpresas para todo mundo, siempre hay regalos, siempre procuro sorprenderlos. <ríe> Espero seguirlo logrando. Bienvenido Fran Benito, buenos días, buenos días, buenas noches según en la latitud en la que esté todo mundo Bienvenidos, bienvenidos, Lupis, jueves, hola, jueves para escuchar una historia Una historia terrible, una historia terribilosa Muchas gracias a todos los que estuvieron yendo a, la feria, a las ferias de libros Me encantó conocerlos, de verdad, Este es padrísimo para mí siempre ya No no solamente verlos aquí, sino también ya conocerlos en vivo, escuchar de, de ustedes mismos qué les parecen mis historias, qué les emociona, cuál es su libro favorito. Diego Julián, solo vengo a decir hola, luego escucho súper, claro que sí, sin problemas. este la, Ya saben que la historia se queda aquí en Facebook y también las estoy subiendo como retransmisión a YouTube. Entonces ustedes tranquilos, muchas gracias, qué gusto saludarte Diego. Entonces, bueno, pues muchas, muchas gracias a todos. este Nada más, por favor, no me hagan examen. No me hagan adivinar. Soy una persona súper, súper distraída. Eh, con trabajos me sé orientar en la ciudad y recordar mi propio nombre. este Por favor, cuando vayan y me vean en alguna firma, en alguna, en alguna feria, por favor, díganme. Hola, yo soy... No sé, yo soy Alicia Beth, yo soy Cristian, yo soy Diego, de las lecturas o, o de donde sea que me conozcan, por favor, díganme, hola, te conozco de tal lado, yo soy tal, porque además me va a dar mucha emoción conocerlos y reconocerlos ahí. Saben cómo decir, ¡Ah! claro, ya sé, ya sé, eres el que la otra vez me comentó tal cosa, no sé, conocernos de verdad, ¿no? Por favor, no me vayan a hacer examen de adivina quién soy, no, por favor, no, <risa> soy súper, súper distraída, de verdad. <risa> Fran Benito, mañana, ok, ok, sí, sí, este, ya pronto habrá otras ferias, habrá otros eventos en los que podremos eh, conocernos. Isabel, ya viernes para mí, pues sí, <ríe> ya ya es viernes, bueno, aquí en realidad ya también es viernes, ¿no? Son los primeros minutos del viernes, este, <ríe> pues sí, eso, eso es un poco extraño. Y algunos ya estés de día, qué maravilla, ¿de dónde son? ¿De dónde, ¿De dónde me escuchan? Tengo mucha curiosidad. Sé que Fran ya me, ya, ya me había dicho que me escucha desde Perú y sé que hay otros que me escuchan también de otras latitudes, pero no sé muy bien. José Ramón, Oli, Tú me escuchas desde Mérida, yo lo sé. De verdad, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Después también veré en sus comentarios a ver desde dónde me escuchan. Eh, de verdad, me encanta que estén aquí, que esperen el jueves, que esperemos el jueves a la medianoche con, con tanta emoción. Y por eso, bueno, siempre les tengo sorpresas. En Patreon también la vez pasada ya les subí el final alternativo. A la historia del jueves anterior. La historia de Lujuria tiene un final alternativo que pueden checar en Patreon. Desde, desde Ser Espada de Oro les voy a seguir subiendo algunos contenidos. Otras cosas que se me van ocurriendo, otros cuentos los voy a ir subiendo poco a poco. Pues para consentirlos ¿no? y agradecerles su apoyo a estas letras terroríficas. Mérida, Yucatán. Sí, exacto. Yo sabía, yo sabía. Algunos ya los, ya los conozco muy bien. Vamos a empezar. Hoy es el séptimo pecado capital. ¿Qué es el pecado? Algo que vive dentro de nosotros mismos y se alimenta de nuestros miedos. Algo encadenado y vil cuyo nacimiento está encarnado a nuestros deseos y cuya libertad yace en nuestras propias manos. ¿Quieres saber más? Bienvenido. La siguiente historia es para ti. La soberbia. No es lo que entra por la boca lo que condena al hombre, sino lo que sale de ésta, porque lo que sale de la boca, del corazón nace. El lugar estaba maldito, todo el mundo lo sabía. Desde que Edgar era un niño, había aprendido a evitarla siempre que tuviera que pasar por ahí. ¿Cuál no sería su sorpresa y su temor? Cuando un abogado llegó desde el otro lado del país, para hacerle firmar mil papeles y decirle que una tía lejana le heredaba exactamente aquella casa. Su primo Luis revisó los documentos con cuidado. No había duda posible, la casa maldita era suya sin condiciones. Edgar palideció al instante. Su primo, en cambio, le dio un buen zap en la cabeza. ¡Despierta, primo! Es una casa enorme en el centro de la ciudad. Puedes rentar una parte, vivir en la otra con Celia y ya... —El mantenimiento se paga casi con, con que rentes la parte de abajo. —No me preocupa el mantenimiento —respondió Edgar, todavía pálido y sin atreverse a levantar la vista del suelo. —Pues deberías. Es una casa enorme en el centro de la ciudad. Luis hizo una pausa y miró a su primo con detenimiento. —Dime que no es porque crecen esas tonterías en pleno siglo XXI —dijo casi gritando. —Edgar no respondió. Luis le arrebató los papeles y volvió a leer el nombre de su primo escrito en ellos. Yo debería haber heredado la vieja casona. En aquel momento llegó Celia, toda alegría y luminosidad. ¿Y? Dijo al tiempo que se sentaba junto a Edgar. ¿Es legal? Claro que es legal, se adelantó Luis, pero mejor olvídate de ella de una vez. La sonrisa se borró de su bello rostro suplida por la preocupación, ¿tenemos que pagar algo? Luis dejó entonces que su primo le explicara por sí mismo, no te vayas a reír, dijo Edgar mirándola oblicuamente, esa casa está maldita, fue inevitable, la risa brotó del pecho de Celia como el agua de una fuente, Edgar lo había dicho con tanta seriedad que ella no había podido evitar creer que era una broma, Luis se unió a las risas y Edgar tuvo que unirse con una sonrisa tímida. Era cierto que sonaba tonto dicho así. La mesera llegó a pedir la orden obligándolos a calmarse. Luego de eso, Edgar le explicó a Celia sus temores. Se decía que aquella casa no había sido habitada desde hacía cien años y que quien entraba no volvía a salir, a salir jamás. Si se acercaba a uno en silencio, podía escuchar las voces de todas las almas que estaban atrapadas ahí, y según la leyenda, cada vez que entraba alguien, había una nueva voz. «Lo que no explica cómo es que siempre ha tenido un velador viviendo en el cuarto de servicio», dijo Luis cortando el misticismo del ambiente. «No lo sé. En la universidad llevamos varios semestres sobre ánimas en pena», dijo Celia con aquel aire de bruja que solía tomar con aquellos temas. Luis miró confundido a su primo. «La Universidad de Metafísica», le aclaró éste. Luis soltó un bufido. «No te ofendas, Celia, pero no hay nada probado y en esos lugares solo te roban tu tiempo y tu dinero». «No me ofendo», respondió ella, hiriéndose un poco. «El conocimiento profundo no es para todos». «No, estoy de acuerdo», respondió Luis en el mismo tono. «La ciencia no parece haber llegado a todas partes por igual». Celia estaba lista para responderle. Edgar podía ver que no se dejaría vencer tan fácilmente. Podía ver la testarudez de ambos, y cuando su primo abrió la boca, Edgar solo pudo reconocer que habían caído en la trampa. «¿Por qué no vamos mañana a la casa y le echamos un ojo?» propuso Edgar. Propuso Luis. Celia aceptó de inmediato. Edgar no tuvo más opción que acceder. Se estacionaron frente a la casa un martes por la mañana. Las calles del centro parecían dormir todavía, y una ligera bruma se alzaba desde el pasto del jardín frontal. En cuanto se bajaron del coche, se acercó a ellos una figura alta y desgarbada. —Usted debe ser don Jacobo, ¿verdad? —dijo Edgar a modo de saludo. —Soy Edgar, mi tía me dejó la casa y, bueno, venimos a verla. Edgar le mostró los papeles. —Don Jacobo —asintió muy levemente con la cabeza, sin decir una palabra— y sin mirar realmente lo que le mostraba. Era probable que no supiera leer. Edgar se compadeció de él en silencio y guardó los papeles en el coche. Mientras, don Jacobo sacó un manojo de llaves de todos los tamaños y les abrió la reja. Sin decir una palabra, les cedió el paso y se recargó en la barda de piedra. Encendió un cigarrillo y miró hacia las ventanas altas de la casa. Edgar dio un paso inseguro hacia el jardín. Miraba al hombre como si éste pudiera darles algún tipo de instrucciones, pero era evidente que aquel no hablaría más de lo necesario. Por otra parte, Edgar se sentiría más tonto si le preguntaba sobre las historias que se contaban de aquel lugar. Él era la prueba viviente de que se podía entrar a la casa sin ningún riesgo. Luis caminó con decisión hacia la casa. Al pasar, empujó ligeramente a su primo. Bueno, acabemos de una vez con el oscurantismo. —Deberías persinarte primero y pedir permiso —sugirió Celia. —No, gracias, no vaya a derretirme —respondió Luis con una risa confiada. Apenas había dado un par de pasos cuando su primo lo detuvo. —Tal vez deberías hacerlo, por si acaso. Luis se volvió y lo miró conteniendo los comentarios cáusticos que pugnaban por salir de su boca. Podía ver el nerviosismo creciente de Edgar a medida que se alejaba. —Solo es una casa. Respondió. Edgar vio a su primo abrir la puerta principal. A pesar del enorme, man enorme manojo de llaves, por lo visto no era necesario cerrar las puertas. No supo qué pensar de aquello. Luis desapareció en el oscuro pasillo. Celia le tomó la mano a Edgar y le depositó un beso rápido en la mejilla. Estará bien, le dijo. Ya hice unas protecciones para que las almas lo dejen pasar libremente. Edgar le sonrió agradecido pero no se calmó hasta que no crujió una ventana del segundo piso y vio a su primo asomándose por ella, sonriente y burlón. —¿Entonces qué? ¿Me la regalas? —dijo él, sin poder caber en sí por haber tenido la razón. Edgar sonrió al fin. —¡Ya suban! —dijo Luis poco antes de volver a perderse en la oscuridad de la antigua estructura. Celia hizo algunos movimientos en el aire con las manos al tiempo que murmuraba fórmulas especiales. Listo, ahora podemos entrar. Aunque Luis nunca podrá ver que fue gracias a mí que no le pasó nada, pero no importa. Un alma de buen corazón no necesita el reconocimiento. Entra a tu tiempo, le dijo ella, con una sonrisa beatífica en los labios. Edgar comenzaba a sentirse un verdadero tonto, pero no podía decidirse entrar. De repente, una sombra pareció ocultar el sol. A su lado había aparecido el velador alto y encorvado como un árbol viejo junto a él parecía que el aire mismo se enfriaba ¿sabe por qué los gatos pueden entrar y salir de la casa? le preguntó con una voz ronca y pesada como si estuviera tan fuera de uso como la casa misma Edgar negó en silencio en ese momento un gato anaranjado se escurría por una ventana baja hacia el jardín Porque los gatos no hablan? respondió el hombre Edgar lo miró confundido. «Entre o no entre, pero es no escucha a sus amigos. Ellos ya están muertos», dijo el hombre, al tiempo que se volvía de nuevo hacia la barda. Edgar caminó entonces hacia la puerta que Celia le había dejado entreabierta. En cuanto tocó la perilla, sin embargo, escuchó los susurros. Miró atrás. Don Jacobo fumaba sin dejar de mirarlo. Edgar se dijo que aquellas voces... Bien podían ser las de Celia y Luis. Adentro, la casa estaba oscura, fría y cubierta de polvo. El largo pasillo crujía bajo sus pisadas. Una risa cascada le enchinó la piel. Parecía venir de la habitación de al lado. Edgar abrió la puerta procurando no mostrar miedo, por si se encontraba con Luis al otro lado. Para su sorpresa, aquel salón estaba vacío. En el centro había un piano cubierto por una gruesa capa de polvo y en las paredes había altos espejos opacos. Fuera de eso, el salón estaba vacío. Edgar cerró bien la puerta para asegurarse de que no le jugaran alguna broma. Luego de esa, abrió una por una, inspeccionaba dentro y volvía a cerrar, siempre cuidándose de que nadie le saltara por la espalda. Escuchaba risas, conversaciones y en alguna ocasión estuvo seguro de que había escuchado un violín. Sin embargo, los cuartos estaban vacíos. Luego de unos minutos comenzó a llamar a su primo y a Celia. Empezaba a cansarse del juego. Llegó hasta las cocinas sin ver rastro de ellos. Decidió subir al primer piso sin dejar de llamarlos. ¡Celia! ¡Luis! ¡Demostraron su punto! ¡Tenían razón! decía Edgar sin obtener respuesta. Llegó a un cuarto que tenía una ventana hacia la calle. La abrió con esfuerzo y se asomó. El velador seguía fumando, mirando hacia la casa. Pero si lo vio, no dio señas de haberlo hecho. Edgar escuchó entonces la voz de Celia, a lo lejos. ¿Celia? La llamó. Celia le respondió algo que él no pudo descifrar. Con el corazón acelerado la llamó una y otra vez. Seguía su voz, que aunque difusa, también se hacía más presente a cada paso abrió una puerta tras otra subió unas escaleras y luego otras aquella casa resultaba más laberíntica de lo que habría esperado finalmente encontró a Celia en un cuarto mirando por la ventana hacia la calle llamándolo a gritos aquí estoy le dijo Edgar ella se volvió al instante y corrió a abrazarlo no te asustes le dijo ella al oído pero hay algo muy oscuro en este lugar debemos irnos ¿dónde está Luis? —Debemos dejarlo. Solo vámonos —dijo ella en un susurro. Una risa nerviosa bailó en los labios de Edgar. —En serio no quiero bromas con esto. Me da miedo, ¿ok? —No estoy bromeando —respondió ella, todavía más bajito. Entonces señaló con el mentón hacia el pasillo. En ese momento pasaba Luis. Edgar se soltó del abrazo de Celia y salió al pasillo. Ahí vio a Luis, que caminaba de un lado a otro. —¿Luis? «Ya vámonos», le dijo a su primo, pero este no pareció escucharlo. «No estamos solos», decía él, mientras caminaba sin mirarlo. «Luis», insistió Edgar, sin resultados. «Iba a detenerlo, cuando una mano helada lo jaló del brazo». «No lo toques», le dijo Celia, siempre hablando en un susurro. Edgar apenas podía creer lo que pasaba, sin poder contenerse más, comenzó a llorar. «Les dije». Les dije que no vinieran, que no viniéramos, pero no me hicieron caso. ¿Pero qué voy a saber, verdad? Si yo no tengo estudios como ustedes. Pero yo les dije que había algo mal aquí. Siempre lo he sabido. No debí escucharlos. No debí venir con ustedes. Yo sabía. Edgar, no. Sí, Celia. Yo tenía razón, pero no me escucharon. Yo sabía que no teníamos que entrar. Yo sabía. Celia lo miró en silencio un momento. Entonces, ¿por qué entraste? Edgar alzó la vista hacia ella hacia sus hermosos ojos por ti, respondió él porque no bajabas y me dio miedo eres la mujer más hermosa y perfecta que haya conocido y te amo la gente no sabe lo que es el amor pero yo sí yo he hecho miles de sacrificios por ti aunque este sea el primero que notas yo he dado mi vida por ti y la estoy arriesgando en este momento por ti, porque te amo como no te imaginas Edgar Celia se cubrió la boca y dio un paso atrás lo siento muchísimo dijo ella con un hilo de voz no importa respondió él te perdono porque te amo siempre ha sido así ya no podemos salir dijo ella entonces mirando por la ventana hacia el jardín frontal Edgar corrió a su lado y se asomó don Jacobo miraba su reloj de pulsera y ahora estaba cerrando la reja con llave espere gritó Edgar pero el hombre no debió escucharlos, porque comenzó a caminar hacia el cuarto de servicio sin inmutarse. Edgar tomó de la mano a Celia y la llevó a través de puertas, cuartos y escaleras hasta la puerta principal. Entonces descubrió que no podía abrir la puerta. Por más que la jalaba y la agitaba, ésta permanecía inmóvil. Corrió al cuarto de al lado, por donde había visto que el gato anaranjado se escabullía a través de una ventana semiabierta. ¡Edgar, no! Le decía Celia a sus espaldas Él no la escuchaba Solo sabía que tenía que salir de ahí Antes de volverse loco Entonces entró Luis tras ellos Por fin, ¿dónde estaban? Les espetó Tenemos que salir de aquí Dijo Edgar sin dar más explicaciones Se escurrió por la ventana semiabierta Hasta el pasto descuidado Y se puso de pie Vámonos ya Celia había comenzado a llorar Luis la tomó de un brazo Y la jaló hacia afuera Pero ella se resistió negando en silencio con la cabeza. Luis suspiró y se escurrió también por la ventana. —Edgar —le dijo—, tienes que sacarla. Hay alguien más en la casa. Los oí. Edgar se acercó de nuevo y extendió sus brazos hacia Celia. —Ven, amor, tenemos que irnos y no me puedo ir sin ti. —Es demasiado tarde —respondió ella. —Edgar, vámonos ya —le urgió Luis. Cuando se volvió, su primo ya estaba tratando de, saldar, de saltar la barda. Edgar tomó a Celia de las manos tratando de animarla a salir, esperaba volver a sentir sus manos frías, pero descubrió que ya no sentía nada al tocarla, Celia comenzó una compleja explicación de lo que estaba sucediendo, pero Edgar no la oía, tras ella vio pasar a un sacerdote que oraba con furia por el pasillo, entonces echó a correr tras su primo, la barda no era alta y subió a ella en un movimiento, pero descubrió que no podía saltarla. Era como si algo le pegara los pies al suelo. Simplemente no lograba dar el salto hacia la banqueta. Una señora pasó frente a ellos con un perro. El perro les ladró con furia. Ella, en cambio, lo reprendió. ¡Cállate! le decía. ¡Cállate! ¿A qué le ladras? Un escalofrío le recorrió la espalda a Edgar. La mujer se había persinado al alzar la vista hacia la casa y había continuado su camino sin notarlos a ellos. Luis se sentó a su lado y se cubrió el rostro con las manos No puede ser Tiene que haber una explicación, tiene que haber una Aunque no la entendamos Vamos a salir, ya verás Voy a descifrarlo y nos iremos de aquí Edgar lo dejó hablar Al volverse hacia la casa Descubrió de dónde venían los susurros Que lo habían estado acechando desde que entró En el jardín había muchas otras personas Algunos lloraban otros se agitaban, otros se gritaban entre sí. Muchos trataban de escalar la barda sin lograrlo. Tras las ventanas pasaban sombras de gente desconocida que no paraba de hablar. En el salón sonaba una melodía antigua y Celia no dejaba de llorar en la ventana con los brazos extendidos hacia él. ¿Qué les parece esta historia? Vamos a ver los comentarios. Fran Benito, multiverso de las historias. Mm, eso suena interesante. Ruiz Rubalcaba, hola, hola, bienvenido. Espero que hayas escuchado la historia completa. Si no, recuerden que terminando la transmisión pueden volver a escuchar todo desde el principio. Fran Benito, feliz Navidad, hasta otro jueves. Feliz Navidad, felices fiestas a todos. Eh... Bueno, es un poco dark decir, uy, eh, feliz Navidad a estas horas, pero feliz Navidad a todos, espero que pasen muy muy felices fiestas, eh, el siguiente año habrá más proyectos, habrá más historias, los mantendré informados, ha sido un año muy difícil y ha habido muchas pérdidas, eh, bueno, también lo he compartido aquí mismo, ¿no? Eh, fallecieron un par de maestros muy, muy queridos, tanto de teatro como de locución, de doblaje, eh, también familiares, eh, y sé que, que no, no es el único caso. Ha habido muchas personas, mucha gente en todos lados. Eh, creo que también por eso es importante mantenernos unidos, mantenernos creando, conectando con la gente, es importante eh, todas estas historias las hago para sorprenderlos para asustarlos para que nos divirtamos un poco eh, y bueno les agradezco a todos estar aquí estar apoyando y bueno terminamos el año de alguna manera terminamos el año y pues disfruten todos disfruten a sus familiares disfruten todo lo que tengan <ríe> la comida los regalos las personas el cariño eh, si algo nos enseña el terror es que hay que disfrutar todo lo demás y no obsesionarnos con ideas dark. Entonces, bueno, eh, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Habrá muchos otros proyectos. Terminen muy bien su año. La siguiente semana está la historia, la historia de bonus que siempre hay al final de una temporada. Cerramos el año con, con historias nuevas como siempre y empezaremos el año con muchas más historias. Les deseo a todos muy felices fiestas y felices sueños. <risa> que tengan muchas, muchas pesadillas. Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el siguiente jueves para más lecturas a medianoche.